Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo añadir brillo o quitárselo, así como contraste, saturación y la matiz. Vamos a abrir el producto multimedia de Windows 11. Abrir con el producto multimedia. Tan solo hay que ir a los tres puntos de abajo a la derecha, entrar a configuración de vídeo y seleccionar mejoras de vídeo. También podemos pulsar el atajo de teclado, control más mayúscula más V. Al mismo tiempo. Muy bien, ya podemos manipular el brillo. Os tenéis que fijar que esté el interruptor activado. Si no, los cambios no surgen efecto. Tenemos el contraste. Si queremos la saturación y los brillos, marcamos la casilla de mostrar opciones avanzadas. Movemos el, el Fader este. Para restablecer, pues ahí está el botón. Tened en cuenta que cuando salimos de este vídeo se restablece solo. Vamos a hacer la prueba. Añado otro vídeo, voy a configuración, mejora de vídeo y está todo restablecido. Hay que tenerlo en cuenta que cada vez que añadamos un vídeo vamos a tener que configurar esto si queremos con otro vídeo diferente.